Antes de iniciar el video, no te olvides de suscribirte, activa la campana de notificación. Al igual que la semana anterior, el capítulo 134 de Black Clover, titulado Los Convocados, se encuentra disponible. Continuamos con los capítulos de relleno antes de entrar al canon del ataque al reino de la pica, te mostraré curiosidades y errores si es que los hubiese, así como un análisis del mismo, tú solo relájate y disfruta del video. Cuando empieza el video, vemos que Mereo Leona se lleva agarrados de la cabeza a Asta y a Noel, y ella dice que es para una misión especial, a lo que Gordon se despide. Pero esta escena no la vimos en el anterior video, por lo que no se podría considerar que es parte del resumen, sino que en sí ya es una escena del capítulo de esta semana. Todos sabemos que al quemar algún objeto, éste se reduce a cenizas, pero es curioso ver cuando presentan a la hermana Teresa y se quema el telón o la cortina que la cubría, y esta no deja rastro alguno de haber sido quemada, aunque ciertas telas no lo hacen, lo más probable es que haya sido ese tipo de tela. Cuando la hermana Teresa se refiere a Mereleona, utiliza el honorífico yo y disculpen la pronunciación. En fin, esta forma de referirse a alguien se utiliza cuando se habla con una chica o señorita importante o de buena familia. Sin embargo, la reacción de Noel y Mimosa es extraña, ya que estas tienen cara de sorprendidas. Quizás se deba a que este honorífico es del tipo informal. Cuando Asta hace su acto de equilibrio con Dalma y Shukuma sosteniendo un plato en la punta de cada espada, vemos que entre los niños se encuentra Nero en su forma de pájaro observando el acto de este. Después de esto, vemos que Mereleona dice que Asier era la primera en participar. Recordemos que Asier era la mamá de Noel y buena amiga de Mereleona. Y al decirle esto, provoca que se anime y ponga su mejor esfuerzo. Esto con el fin de parecerse más a su mamá. Pero no sabemos si lo que Mereleona dijo era verdad o tan solo fue para que ésta se animara a participar. Seguido de esto vemos que Fuego León y Mere Leona intentan divertir a los niños, pero uno tiene un carácter bastante serio y la otra un carácter bastante salvaje, por lo que solo consiguen aburrirlos y asustarlos con sus actos. Terminando los actos regresan a la mesa y vemos que ya han comido, lo curioso es que el brazo de salamandra no quema ni derrite las cosas con las que tiene contacto, ya que vemos que ha usado un tenedor y un cuchillo, el cuchillo es el que debería estar derretido, pero fuego león nos explica por qué no sucede esto cuando cocina los huevos de diferente estilo. Si uno controla el poder mágico, podrá usarlo a su gusto. Si no fuera ese el caso, el cuchillo tenía que haberse derretido. Cuando la hermana Teresa habla sobre el pasado de Fuego León y Mere Leona, dice que mientras más poder tengas, más difícil es controlarlo cuando eres niño, y por eso es quizás la causa principal o la única razón por la cual Noel no controlaba su magia, pero a ritmo que crezca, esta tendrá más control sobre su magia, e incluso ya no necesitará su varita para realizar y lanzar hechizos. En lo personal, cuando vi el capítulo estaba concentrado en esta parte, hasta que Asta dice que es como orinarse en la cama, y de ahí en adelante ya me imaginé a Asta y a Noel en esa situación. En esta escena vemos la reacción que tiene Noel de pegarle la cachetada a Asta, y es claro que esta situación la vivió ella, por ello es que actúa de esta manera. Cuando Fuego León y Mereleona se quejan de las cosas que hizo el uno y le culpó al otro, Mereleona dice que fue muy permisible con su hermano. Sin embargo, si nos detenemos un momento a analizar cómo es el carácter de Mereleona, dudo mucho que haya sido permisible, por lo que le daría la razón a Fuego León de que su hermana hiciera todas esas cosas y lo culpara a él. Cuando Fuego León y su hermana mayor, Mere Leona discuten y empiezan a pelear, se ve que en los vidrios hay siluetas de árboles y un fondo de color blanco azulado representando el cielo. Sin embargo, cuando las ventanas se rompen, vemos que este fondo fue reemplazado por uno de color negro, como si hubiera una pared detrás de estas ventanas. Claramente es un descuido de los animadores, sin embargo, en la siguiente escena vemos que lo corrigimos y ya se ve la silueta de los árboles vemos cómo el carácter de la hermana teresa sale a flote y detiene el ataque en puños de fuego león y mere leona sin embargo tengamos en cuenta que solo eran puños si estos dos hubieran usado hechizos de salamandra en el caso de fuego león y la zona de maná en el caso de mere leona dudo mucho que su instructora hubiera podido detener la pelea en fin, sabemos que esta monja es fuerte, tanto así que con un hechizo que forma una especie de martillo, golpea a los hermanos Vermilion, dejándolos ensangrentados y muy apenados con ella. Déjame saber en los comentarios si crees que en una pelea de verdad entre los hermanos Vermilion, la hermana Teresa fuera capaz de detenerlos. Por otro lado este hechizo se parece mucho en su forma al de mereleona cuando saca los brazos de fuego para agarrar a alguien de la cabeza quizás lo haya aprendido de esta monja aunque no estoy diciendo que la hermana teresa le haya enseñado porque sabemos que esto no fue así sino que mereleona en algún momento pudo ver ese hechizo e intentar imitarlo hasta conseguirlo en la escena donde la hermana teresa agradece a hasta y a noel por defenderse a los niños vemos que Nero sigue en la cabeza de Asta sin embargo eso no es lo curioso sino la cara que ésta tiene al parecer la tiene un poco extraña a mi parecer quizás la vista ya me está fallando pero te dejo esta curiosidad y déjame saber si a ti también te parece rara su cara en el avance vemos que Finral tuvo de nuevo la gran idea de una cita grupal, recordemos que el anterior cita que tuvo este fue con Asta y Lu con el fin de conquistar a una chica. En fin, en la cita vemos que Nero y Noel se vestirán de meseras, quizás esta sea la manera de Pierro de compensar a los amantes de Nero el no haberla visto en las aguas termales, y entiendo que no es lo mismo, pero es suficiente para mí. En la cita también vemos que Yami saldrá con Charlotte y hasta se encontrará con una vieja amiga, Rebecca, la cual también está enamorada de él y personalmente espero mucho este capítulo, ya que quiero ver cómo reaccionará Noel al saber que su amado tendrá una cita con alguien más, lo más probable es que le ganen los celos e intente dañar esta cita. Sabemos que este capítulo es de relleno y la fluidez de estos suele ser variada, algunos más rápidos que otros, en lo personal veo que este es de lento desarrollo, sin embargo esto no le quita lo entretenido y me gustó conocer un poco más sobre el pasado de los hermanos Vermillion, aunque tengamos en cuenta que esto no es canon. Bueno, el video de hoy llega hasta aquí, si te gustó el análisis dale manito arriba